Bienvenidos y bienvenidas a este espacio virtual que hemos querido compartir Cori Castillo y Viviana Esquivel. Eh, queremos hablarles en esta ocasión acerca de los recursos de exposición, simuladores y mundos virtuales que estamos estudiando en el curso de FATLA número 7. Eh, para iniciar eh, le doy la palabra a mi compañero Cori quien va a contarles acerca de las herramientas que él exploró y las que más le llamaron la atención. Bienvenidos. Gracias. Okay. Muchas gracias, Cori, por compartirlos Bien, ahora entonces voy a empezar yo a compartirles eh, las herramientas que, que utilicé. Y bueno, para iniciar les cuento que eh, en estos recursos de exposición, simuladores y mundos virtuales, pues hay bastantes y, y bastante interesantes. En algunos casos, pues... Eh, sí, yo los desconocía y, y me gusta, me gusta mucho. Eh, por ejemplo, es, escogí en la parte de mundos sintéticos o metaversos, eh, escogí el Club Penguin. Es, un, es un, una herramienta que le permite, que cumple con las tres características de estos mundos sintéticos, la interactividad, la corporeidad y la persistencia, donde el chiquito, con consentimiento de sus papás, entra a un mundo virtual como el que ven en pantalla donde es una comunidad de pingüinos, no aparece eh, ningún rostro de ningún eh, niño, de ningún menor de edad, eh, se asigna un nombre particular o se asigna un nombre ficticio al, al, al chiquito o a la chiquita, eh, le dan un mapa de la isla, el, el ambiente se desarrolla en una isla y cada pingüino tiene un iglú que se puede personalizar, asimismo compran ropa y hacen, visitan ciertos lugares de la isla para poder compartir con otros pingüinos que también tienen como misiones o tienen ciertas eh, posibilidades de hacer diferentes actividades, entonces es realmente una comunidad bastante interesante, una de las cosas que más me llamaba la atención de esto es, es, esa, es la posibilidad de que los padres de familia también, a la hora que el chiquito crea la cuenta, el padre de familia eh, tiene que dar consentimiento de esa cuenta y eh, en paralelo puede estar entrando, por decirlo así, a conocer cuál es el ambiente en que se desarrolla su, su hijo. Esto me gusta mucho desde la perspectiva educativa. Eh, después en lo que es recursos de proyección y animaciones, eh, estuve mirando lo que fue Hot Potatoes, este programa el Hot Potatoes lo que hace es eh, permitir a un profesor crear una unidad eh, temática con ejercicios diversos, por ejemplo si ustedes ven en la pantalla, este es el icono principal o la, la pantalla principal que usted va a encontrar cuando le da clic al programa, y eh, va a encontrar cinco papas diferentes en donde una le permite crear ejercicios para llenar espacios en blanco otra que lo que hace es eh, ejercicios para seleccionar la re respuesta correcta otro que le permite crear crucigramas de los temas que usted quisi le quiera y otra que le permite relacionar conceptos como lo que nosotros decimos también un y otra, para crear ejercicios para ordenar oraciones. Esta es muy gustada por los profesores de español en, en, en niveles iniciales de lectura y escritura. Y el que dice de Masher es para enlazar todos los ejercicios y crear la unidad temática. En realidad es un, es un programita muy, muy sencillo de utilizar. Eh, no sé si lo pueden mirar en pantalla. En realidad es, si yo quisiera hacer un crucigrama, es simplemente eh, ponerle una, eh, empezar a llenar espacios vacíos y organizar la cuadrícula automáticamente y él se lo va creando eh, inmediatamente, cada vez que uno le dice crear cuadrícula, le añade pistas, por ejemplo, a cada palabra y en realidad se hace sumamente rápido, es muy sencillo y se crea una página web eh, siempre se crean dos archivos una que, uno que es editable, otro que es en una página web y a los chiquillos les gusta mucho y para los profesores es sumamente fácil entonces me parece que es una de las, de las herramientas más una herramienta muy exitosa y también, otro algo muy interesante es que no se utiliza, no tiene que tener internet para usarla eh, después en la parte de simuladores web me llamó la atención un sitio web que se compartió que eh, se llama Cerobio Ahí hay un, eh, un simulador eh, de, de un laboratorio biológico digital y entonces eh, lo que hace es que vienen fotografías de eh, diferentes voy a mostrárselos fotografías de, di diferentes, de diferentes animales y entonces lo que, lo que le permite es que los chiquillos puedan eh, ir y mirar, por ejemplo, vamos a ver, voy a entrar acá a que ustedes puedan observar, eso. fue como muy chistoso. Vamos a ver. No sé si lo puedes ver, Cori. Ahí, por ejemplo. Hay unas, esta, toqué y hay una ficha donde le dice al estudiante qué es lo que tiene que observar del animal. Recordemos que, por ejemplo, a nivel, en nuestro caso, a nivel de Costa Rica, los estudiantes no pueden eh, hacer experimentos con animales, ¿verdad? Entonces, eh, lo que estos laboratorios virtuales lo que le permiten entonces es que estos bichitos que ellos pueden ver ya de manera virtual, eh, vamos a ver no me lo está permitiendo ok, no sé si lo logran ver entonces ya son animalitos que ya han, que se les toma la foto y que ya han hecho diferentes eh, experimentos con ellos entonces se seleccionan y el estudiante tiene primero con la ficha que realizó que se le asignó, identificar las diferentes partes, entonces eh, no se tiene que, que matar ningún animal y así también se puede mostrar lo que los chiquillos pueden hacer o lo que los chiquillos pueden eh, comprender de las diferentes partes de los, de los diferentes animales que observan. Entonces, bien, a nivel general esas son las tres herramientas, el Club Penguin que, eh, bueno, también traté de, de ingresar, es muy, es muy bonito, pero en realidad eh, es que, hay que tener la, la cuenta y cada vez que, cada vez que usted logra entrar, eh, el chiquito tiene que, eh, que loguearse, ¿verdad? ahí si ustedes ven, ahí se loguea, si sí sí hay que pagar en algunos casos, eh, por ejemplo, yo tengo una, una cuenta de prueba, por decirlo así, que yo ingreso con Facebook, y tengo 10 días para confirmar la, la membresía, por decirlo así, y después ya de ahí se me vence. Pero en realidad es como la pantallita que les, que les mostré y es, es bastante divertida. Solamente que yo lo que le encuentro, el, la única limitación es, es esto de que, de que ya hasta cierto punto sí no es gratuita, sino que hay que pagar. Eh, de mi parte eso sería, Cori. Así sí.